¡Una posada! ¡Completado el nivel! Ha sido fácil, eh. Bueno, la idea de He eh, recibido una carta. Querido Galeón, sorpresa, mi mamá me ha enseñado a escribir cartas, así que... Te mando una... Eh, si no te llega, te chinchas. ¡Antonio! ¡Has obtenido tres pujupones! Pues nada, a gastarlos. Tendré que gastarlos. A ver qué pasa ahora. Antonio, he comprado un regalo. Vale. Lo... Sorpresa. Esto es para ti. Antonio le va a dar de la caja a Galeón. Qué detallazo, muchas gracias. ¿Qué es? Mariposa de... disegada. Es amable de tu parte. Galeón está contento. Oh, oh, Adri de ese le cae bien Galeón y le ha visto todo. Jopetas. Adri de ese se siente celos de Antonio se va a liar una. ¿Qué pasa? Pero si tú estás con él. Debía dar a él y si no le gusta que se aguante. ¿O me lo estás diciendo en serio? Vale, pues vámonos ya. Fishy book rankings. A ver, un plátano PV. Ha comprado un... ya León ha comprado un plátano PV. Comprase al nada de la escena. Plátano PV. Disponible 5. Vale. Pues... Deberíamos partir ya, ¿no? Ah, no. Primero vamos a eh, hacer... Tres al cine. Vamos a ver me lo dice a cuenta me dio muchas ganas de ver esta película y eso es que sale a Lily que dice Alucina pepinillos y lleva papel le han dado". el más importante es el amo Eh en eh, no el eh, número 3 la chunga de... Pues vaya papelón. No, nunca mejor dicho. Obedilla, a ver... Vengarse. Si cae tu compañero, montarás en el colera y lo vengarás con un ataque. Vale. Vale, voy a gastar los dos últimos. peli sabes cómo volver a ver porque piensas eso visto se ha quedado un sopa. Eh? en la, eh, eh, que la peli empieza ya mmm esas saben de toma y pan y moja No sé, sea, la verdad, y todavía estás durmiendo, vale, ya se van, vale, queda una, vale, Vamos a ver a ver, yo tengo que subir de, de, de ese corazón para que consiga más habilidades Así consiga, pues, más fuerza y así, como, bueno, sí, así conseguiré más habilidades Y necesito más habilidades para ser mejor Voy a empezar, vale de siguiente sacrificarse sacrificarse recibe daño en lugar de, de su compañero no dejaré de que te toque ni un pedo vale pues vale los plátanos PV perfecto bueno pues vamos a partir estamos listos Escucha 70 canciones diferentes. Conseguido. No sé ni cómo es. Consigue afinidad 10 entre los dos miembros de tu pandilla. Conseguido. Yo no sé ni cómo, no entiendo ni cómo hacerlo. Y lo he hecho. A ver, voy a ir a, a, a, al sitio. Eh. Es ese, la cabeza, es lo de ese. A ver, y conseguido, y ahora qué, pues nada sé. Ah, se ha cooperado mi cara. Alguien me había echado mal de ojo, al final no vas a ser una causa perdida. Venga, hoy me voy a rascar el bolsillo por ti. ¿10 monedas? Es decir, ¿10 monedas? ¿Solo 10? Podrías darme 280, pero ¿10? Eso es muy poco. Dendera picada Picada Se supone que su cara está ahí Es la última cara, o sea Ya tengo la de este Esta no Uno, no, me falta uno. De... uno Sí, solo me falta la cara de uno Pero yo como llego hasta allí cómo llego hasta allí se supone. Ya me he pasado esto. ¿Ahora qué? Creo que tengo que ir en la cueva. Tengo que ir ahora a este nivel. Y tengo que ir por el otro lado para saber más. Sí, sí, sí. A por todas. A correr. Vamos allá. A por esos granmas más. Onda. Ha venido uno. ¡Oh, no! Esas no. ¡Cómo oh, odia esta! ¡Dale! ¡Rayo! O sea, la quita nueve, la quita nueve. ¡No afectado! ¡No afectado, bien! Yo te ayudo, bien, se aproveche, mmm, oh no, no, no, no. Necesito curarme. Necesito curarme. Atención. A ver... Yo sé. Me he hecho demasiado, ¿eh? Vale. Bien derrotado. Solo falta el DS. Seguido, ni me he despeinado. Eh, 114 monedas, que ¿eh? bien. Me aburro. Oh, vale, esta es la parte. Ya hemos ido por ahí. Pues vamos a ir por el otro lado, a ver qué pasa. A ver, oye, que me pisas. Por cierto, Víctor, ¿tienes un grito de guerra? Por supuesto Quiero oírlo Señal, un grito Un grito de guerra ¿De Victor? Eh, No, no No, es broma, no, es broma. Grito de guerra, de Víctor. ¿Cómo puedo llamarlo? A ver. Grito... No, tío, no pega. Héctor. Héctor, Héctor, Héctor. Héctor. ¿Cómo moda? Correr. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! Quitan muy poco, sí. Lo que pasa es que. Bien Vale. No vale, tío, no para. Me gasto todo para ahí. A uno que tenga mucha vida, a este mismo bien conseguido. A ver, uh, falta uno, esto va a ser lo más fácil, porque encima tengo lo de esto, así que va a ser 28. Pues conseguido, Y está, dotados No ha sido tan difícil, ¿eh? aún podría dar un par de eh, manporros, no sé ni qué es eso. Todos hemos subido de nivel, aún no nivel Más un nivel, más un nivel. Y más un nivel, jolín, hemos conseguido subir de todos de nivel. ¡Dupiti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Otro! ¡Ostras! Esto, oh, esto no pinta bien, eh. Esto no pinta bien. Eso no pinta nada bien. ¿Qué esa? Le voy a dar más fuerte que es este El de ese Venga, ya Vale, uno derrotado No no A ver A ver Moda de fuego. Vale, super Teresa. Hay que irlo a ver. Vamos, vamos. Venga, solo faltan dos. Bueno, sí, faltan dos. Sí, sí, sí. La primera a ser el eh, más flojo. Sí. Eh. Con este poder. Ay, no sé, no, se me había olvidado. De, se me había olvidado ponerle en el santuario. A ver. No Vamos, lo hemos conseguido. Hemos conseguido el nivel. Ole. Bueno, en la hemos conseguido. Tenemos que llegar hasta... hasta. No puedo respirar. Hasta la. Hasta la parada. Bueno, la postada. Sí. La... Eh, algo brilla. Eh, no me acuerdo qué pasaba. Anda, hay algo en el suelo. Ah, que cogías como algo. Algo, le ha tenido un plátano PV. Tengo un montón, eh. Eso es bueno, porque así me puedo dar ¡Una posada! ¡Nivel completado! Pues nada, hemos completado. De verdad, 10 tipos de machos diferentes. Conseguido. Consigue un guerrero de nivel 5. Conseguido. Consigue un hechicero de nivel 5. Conseguido. Consigue un cantante de nivel 5. Conseguido. ¡Consigue un chef de nivel 5. Conseguido ah. ha salvado a 50 habitantes de mi topia. Poder divino mejora para el salero. PV, la capacidad de salero. PV pasa de 20 a 25. Oh, oh, oh. la gratitud de los habitantes que salvaste te ha conferido más poder contra todo pronóstico les estás devolviendo la esperanza mitopia pero el mundo sigue plagadito de monstruos dales, la, dales caja, casa tu próximo desafío consiste en salvar a 100 eh, habitantes me está diciendo. Espera algunas sorpresitas si lo consigues. Jo, jo, jo ¿Y yo cómo consigo otros 50? A ver, papear. Ya que le encanta a mí, pues entonces. Si le gusta, no. Pues me lo voy a gastar para mí otra vez. No, Porque como no me le gustan a, esto, a estos tres y solo me le encanta a mí, pues entonces se lo voy a dar a mí. Vosotros lo aguantáis porque si no os gusta, pues os quedéis sin comer. Porque es lo único que había. A ver qué queréis, si queréis algo. A ver, ¿tú qué quieres? Mm, Víctor quiere un micro ñoño. ¿Y tú qué quieres? 110. Mm, Antonio quiere una túnica de aquí. Vale, le voy a comprar lo de Antonio. A ver, dos gramos más. A ver. Y Antonio ha comprado una túnica de Algerín. De aquí. Equipar. Vale. Pues ya está Partir Vamos a por ello A Bueno, ¿y ahora qué? Sí, haremos abierto ese camino A ver qué pasa A ver ¡Oh! Aquí es donde está la, la última cara La cara de la otra Y ya conseguiré Salvar a todos Esplanada del castillo ¡Ah, por todas! Yo no veo hambre. Solo me caso yo? Solo nos queda recuperar una cara. ¡Qué estrés! Venga, no te desalmine. Seguro que es pan comido. Ya, claro, pero... ¿Y si nos toca enfrentar a un jefe sorrible y A lo mejor es eso. T Tampoco hay que exagerar. A lo mejor pasa. Y vamos a ser el jefe... ¡A correr! Pasada, ya voy. ¡Muajajaja! Volvemos a vernos las caras, ¿eh? ¡Ah! ¡Tú otra vez! Va. Das pena. No merece la pena que te liquide yo mismo. Eso... Esto debería ser bastante para acabar contigo de una vez por todas. ¿El qué? ¡Eh, ¡Es un mini de él! ¡Jopetas! Ese montón de piedras es el castillo de Verdalia, ¿no? Donde vive ese holgazán del rey. Se va a enterar. Menuda la tengo preparada. ¡Muajajaja! Dice Mua antes de jaja ja, porque es malvado Pues es la última cara Diablidio ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! Creo que... Está conmigo, ¿vale? Así yo más uno Chúpate esa ¡Eh! A ver ya se le da más daño al ah, más fuerte ¡Ostras, ostras! No tenemos que curar ¡Oh, oh! Espera, voy a llevar a un al santuario para que se cure Porque está muy poca vida Y otro le voy a curar con el salero Si, sí, tengo Si, sí, tengo Ya asegurado ¡Ah! Todos menos a mí, tío hmm. Espera, voy a quitar el santuario, eh Ay, no, espera Voy a ponerle el santuario, eh Y voy a poner el salero en mí Vale, se sale esa vacío no, que me quedaba otra. Voy a echarle un poco ahí. Vale, ya está. Fuego. Vale... Oh! Flambeado! ¿Voy a derrotar uno de estos o a ella? A ella! Que es la más fuerte! Eh! No me pegues! Eres muy malo! O, o, Oh! Oh! Oh! Oh! oh. Menos mal, no se hubiera curado entonces... Un momento, un momento No, no, no, primero primero, ten... Ah no, se me acabó el salero Pues tenemos que ir al santuario Y elegir a quien menos vida tenga Tengo que elegir a él Porque es el que menos vida tiene Venga Bien, me ha curado bueno, no me ha curado en realidad. Me ha hecho que seas más fuerte. No, a mí no, a mí no. ¡No! ¡No, no le des! Ah, ¡Menos mal! ¡Oh, le he derrotado a él! ¡Le ha derrotado a él! ¡Conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Lo hemos conseguido Gracias, querido Pero, ¿y yo qué pasa? Que estoy ahí muerto Ni un rasguño Bueno, alguno Conseguido, vamos Más 60 puntos ¿A quién le doy los 70, 60 puntos? Vale Aunque necesitamos no sé. ¿eh? ¡La posada! ¡Vamos! ¡Conseguido! Pues nada Vamos a papear a ver, <risa> vale, me va a hacer la comida que había. Partir, venga, venga. Vamos a ser. Vale, ya hemos conseguido la cara de. Este. Del. De, de, del último. Y ahora ya tenemos todas las caras, se supone. Ya tenemos la cara de ella también O sea que ya tenemos todas las caras, ¿no? A ver... Y ya está, ya le hemos puesto ¡Qué buen día hace! He recuperado la sonrisa Ahora podré seguir embarcando a la clientela con mi rabia. En cuanto a ti, has salvado mi negocio. Así que esto es para ti, gratis. Gracias. Has recuperado todas las caras robadas. Bien. Lo hemos hecho. Bueno, lo he hecho, porque sí. Pero ¿qué ven mis ojos? La aldea ha vuelto a la normalidad. ¡Uf! Oh, uf, por fin puedo dormir tranquilo por las noches. Por cierto, ¿cómo está cómo están las cosas en el reino? Pues ¿cómo que el Archimago se dirige al castillo? Menuda el eh, catatombe eh, de esta así que no salimos. Repámpanos. A menos que vayas tú a salvar a, tu a su majestad. Así me gusta. Has conseguido la carta de presentación del alcalde. Necesitas enseñar esto para entrar en el castillo. Yo, yo temblaré por ti. Te digo, pensaré en ti. Vale. Pues se supone que ahora... Tengo que ir. O sea, ya me pasa el mundo 1 Se supone que tengo que ir... Pero primero... O sea, ya no he dado. Ah, por todas. Para poder ir a, a, a él. Para poder llegar a él. a él. ¿Qué es ese ruido? Tengo que llegar a... Pero a un nivel que... Será mejor que echemos eh, un vistazo y, eh, y hay un caballo. Porque estoy escuchando un caballo. Oh, ese noble animal está en apuros. ¿Es un caballo o una yegua? Es un caballo. Dice es la apariencia del corcel. Espera, ¿qué? Un momento, ¿qué? ¿Tengo que crearlo? No me gusta, ese. oh, este queda bien, eh. A ver, ojos. Esto, vale. Un grosso de patas. Ah, vale. Cuernos. Ninguno, no me gusta. También de color. está. <risa> Con esto vale Confirmar El mejor caballo del mundo El caballo está en peligro Tenemos que salvar ese consel Por eso se en ese nivel como un caballo Oigan, anima el hombro Rollo más, rollo más... Chúpate esa. Turno de Víctor. Va por mi público. Derrotado y el último... También derrotado. Que ha sido... Ha sido más fácil de lo que me pensaba. Lo que ya está, ¿no? Sí. ¡Oh! comida. ¿Eh? El caballo está bien. Calma, ya no tienes nada que temer. Ahora cuídate y no te atiborres de hierba. Me estás siguiendo, soy yo. Me estás siguiendo. ¿Hemos llegado? Sí, nos está siguiendo Anda, nos está siguiendo Es lo que estaba diciendo ¿Quieres unirte a la pandilla? ¿Permitir que el goce se Una la pandilla? Sí No se hable más Andando, en tu caso, trotando El caballo ahora es uno más pues mejor, ¿no? Ahora hay un caballo. Una posada. ¡Nivel completado! Y es el nivel final de este mundo. Porque ya me lo he pasado. Ahora vamos a la posada. Es un asombro giro de los acontecimientos. El José se ha unido a nuestra pandilla. Es grande como un toro. Y debe de pegar unas cosas que no veas. A mí me parece una monada. Mm. ¿Ahora qué caigo? ¿Qué nombre le ponemos? Buena pregunta. ¿Qué decida el de galeón? A ver qué se me ocurre. Ahora tengo que poner, ¿verdad? Pues un nombre. Galeonero, no. Daniel, Daniel. Daniel Dani, El Ya está Daniel ¿Qué os parece Daniel? Daniel Antonio, ¿tú qué opinas? Daniel le pega que Ni pintado Sí, es súper cookie Pues no se abre más nuestro amigo esquino se llamará Daniel. ¡Viva! Pues nada. Te he encontrado el nombre perfecto. Daniel. Te vas que... Eh, te vas que ni pintado. Bueno, ¿y ahora qué? Ah, ahora hay una habitación más que es la de... Y... Los seguinos no, no, no son solo adorables, tam y también son fuertes y valientes. Si te llevas bien con tus coset, podría echarte una pezuña de combate. Un buen modo de que se gane tu confianza es dormir en el establo. Así que no dudes en hacerte de compañía. Quiero estar con Adrián. El de... El... Este. Quiero estar con Adrián de esa. Te he traído una zanahoria. ¡Hala, San Patel! ¡San Patela! Tenía sal de la miedo. Porque la ha usado. Bueno, ya está, a ver. Papear. Primera va a probar, ¿eh? Menudo manjar. No creo que le guste a los demás porque cuando uno lo prueba a los demás no le gusta. Y menos a él. Menudo manjar Y Antonio se queda sin nada Vale, partir Vamos a ir, ¿no? El equipo El equipo ya está preparado Pues vamos a ir A ver Y está el soldado serio Galeón Y aquí está el caballero Galeón Por aquí se va al castillo de verdad. Solo el personal autorizado Anda, pero si tienes una carta del alcalde es, Esto es todo lo que puedes avanzar en la versión de prueba Pero en la versión completa Podrás disfrutar de grandes aventuras la aventura no ha hecho más que empezar. A un mundo repleto de diversión, por ejemplo. encuentra con gente de lo más variada, monstruos y temibles nunca antes vistos. deliciosos esos platos la tira de exóticos. Nuevos oficios. Más de 700 armas y artículos de ropa. Podrás descubrir esto y más en la versión completa de Mitopia. ¿Quieres acceder a Nintendo ese? No, porque... primero Pues nada, hemos acabado el juego. Literalmente, hemos acabado el juego. Pues nada, como hemos acabado el juego, el, el vídeo se acaba. Aunque creo que ya hemos durado eh, durante casi, eh, casi dos horas. Bueno, pues eh, la haré en partes el vídeo. Bueno, la verdad mi padre. Bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Y si, y si os ha gustado las anteriores partes, pues también dadle a like. Suscribiros. Y adiós.